joya de, de los lugares que tenés y es el que me gustaría este, el que me gustaría trabajar un lugar que no tiene otro destino que ser el lugar emblemático de Asunción que si viniste a Asunción tenés que venir a, a disfrutar y además, a ver, yo creo que la gran invitación es a empaparse un poco de todo lo que hay atrás de esto de la historia del palacio, de la historia de la manzana yo vine a Paraguay invitado a cocinar jamás estuvo en mis planes vivir Tener pareja en Paraguay, o desarrollar cosas en Paraguay. Pensé, por ejemplo, que la noche y esa terraza, obviamente, eh, eh, iba a funcionar. Pero pensé que el tema del flujo del mediodía o de la mañana había que ponerle un poquito más de trabajo y que iba a surgir. Ha sido avasallante. Desde las 10 de la mañana nunca para de, de, de llegar gente. sí, tenés algunos toques de alguna cosita típica uruguaya. Y después, por ejemplo, tenemos una canasta de cosas típicas donde tenés el BU, tenés el pastel mandio. Son cosas que yo no sé hacer o que sí sé pero que no es mi especialidad. Este, y ahí por suerte tengo a los chicos que, que, que son todos paraguayos. Tener la oportunidad de hacer esto en un lugar como este es un sueño. Y lo más lindo del sueño es darte cuenta que hay muchos lugares más que hay todo un centro histórico para recuperar y, y, y que todavía queda tela para cortar.